Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, hoy tenemos un tema muy interesante que es reconocer y reinventar el propio ser. Hoy, en estos tiempos, está muy de moda la palabra reinventar. Pareciera ser que el que no se reinventa o no usa la palabra no está conectado. Se oye todos los días la palabra. Este concepto de reinventarse tiene como fin nuestro propio bienestar, tener los recursos necesarios para tener una vida confortable, feliz. Pero esa recomendación está, eh, digamos, orientada a, a lo que es aumentar los ingresos, las ganancias. Pero resulta que los recursos materiales satisfacen necesidades materiales, lógicamente. Pero no nos garantizan una experiencia de paz, de amor, de felicidad de contentamiento, de satisfacción, ¿no? Y, y con esto no quiero decir que no esté bien que haya ingresos, claro que sí, tiene que haber, ¿verdad? Pero lo que sucede es que al ser tan fuerte esta idea de, de las ganancias, de aumentar, de tener más, eso... Esa, esas cosas físicas, materiales, controlan mi pensamiento y además nosotros nos apegamos a eso. Y también se convierten como en un instrumento de medición que mide la importancia y el valor mío ante la sociedad, es decir, que yo más tengo, más acumulo, mayor es mi valor, imagínense. Por eso es que las personas acumulan de todo, porque incluso inconscientemente es una forma de incrementar su propio valor como personas. Entonces, resulta que cuando este, cuando, la, la, cuando esas cosas físicas, materiales, eh, están como decir, dominando mi mente, entonces, ese propósito que al final todos tenemos, de ser felices, de tener amor, Dicha, eh, contentamiento, etcétera, no se satisface porque la mente está llena de otras cosas. Entonces, esto es porque estas experiencias, como amor y paz y todo eso, no son materiales del todo, ¿verdad? Tampoco los seres humanos. Somos, o sea, eh, nuestra identidad no es el papel que desempeñemos o los papeles que desempeñemos, el puesto que tenemos, etc. Tampoco nuestra identidad está determinada por el número de idiomas que hablemos, por ejemplo. Entonces, y tampoco por cuánta riqueza o cuán hermosos seamos, ¿no? No es así, porque resulta que yo eso de reinventarnos, tengo el sentimiento, la sensación de que lo que tenemos que hacer es cambiar. O transformar la visión que tenemos de nosotros mismos. Y también redirigir nuestra mirada, cambiarle la dirección. Nuestra mirada debería ir hacia adentro de nosotros para poder conectarnos con nuestra realidad, ¿verdad? Y entender que nosotros somos seres espirituales, seres que, que tenemos una naturaleza diferente a la naturaleza de nuestro cuerpo físico. ¿verdad? El ser interior, la conciencia, es de una naturaleza diferente a la materia. ¿verdad? Es, es una energía diferente. Entonces, nuestro cuerpo, claro que es valiosísimo y lo necesitamos porque vivimos en el mundo físico. Entonces es, pero es diferente su naturaleza. Y es importante entender que es el, el ser interior, el alma, la conciencia como quiera, el espíritu, como quieran llamarlo, donde están las cualidades de paz, amor, felicidad, poder espiritual, conocimiento de mí misma, misericordia, etcétera. Y que cuando lo que ocurre es que cuando yo olvido eso, que eso es eso es intrínseco, eso, eso me pertenece, eso es mío. Cuando yo olvido eso, entonces mi mirada hace un giro y empieza a enfocarse en todo lo que es material. Es, es una forma de olvido que tenemos. Entonces yo me enfoco en eso y me aparto de lo otro. Cuando yo yo soy quien crea los pensamientos, yo, el ser interior, la conciencia, ¿verdad? Los pensamientos, la materia no puede crear pensamientos. ¿Verdad? La materia no piensa, soy yo quien piensa, el alma. Entonces, soy yo quien piensa, por ejemplo, que quisiera, sí, conectarme conmigo, porque por ahora estoy conectada con todo, con la vida de todos los demás, con, con todo lo que pasa, menos conmigo. Entonces, yo puedo tener el pensamiento de que quiero conectarme conmigo y yo misma tomar la decisión de cambiar ese enfoque, ¿verdad?, entonces hay muchas cosas que suceden en la vida muchas muchísimas que, que son que yo no puedo impedir por ejemplo yo no puedo evitar muchas cosas el envejecimiento por ejemplo las situaciones que me rodean lo que sucede, eh, las pérdidas, pérdidas materiales, pérdidas de bienes que sufren algunas personas desafortunadamente. Tampoco puedo evitar los fenómenos de la naturaleza. Tampoco puedo evitar, por ejemplo, que fallen los aparatos electrónicos, que se caiga Internet en este tiempo, que, que es tan útil y que todos estamos, ¿verdad?, utilizándola todo el tiempo. Eh, pero, frente a esas situaciones, o cualquier otra situación de salud incluso, que tampoco lo puedo evitar, eh, podemos mantener un estado de tranquilidad, podemos mantenerlo y tener una actitud estable frente a esa, a cualquiera que sea la situación y en ese estado de estabilidad y de tranquilidad yo puedo pensar mejor y puedo entonces encontrar formas alternativas para, eh, digamos, lograr una solución a algún problema. Así que, por eso creo que no es que se trate exactamente de reinventarnos, eh, porque podemos reinventar cosas materiales físicas, ¿verdad? Un negocio, un mueble o lo que sea. Pero nosotros ya tenemos las capacidades que necesitamos para resolver problemas, para mejorar las situaciones. Tenemos todo eso eh, como parte de nosotros, ¿verdad? Tenemos una enorme capacidad interna. Y en cuanto a, o sea, lo que tenemos que hacer en realidad es reencontrarnos, reencontrarnos y conectarnos con nuestro propio ser. Volver a... a, a la mirada hacia adentro y descubrir el enorme potencial que tenemos. Todos los seres humanos tenemos un enorme potencial. Entonces, recordar que somos seres espirituales, que esas cualidades que ya mencioné de paz, amor, eh, felicidad, dicha, serenidad, son originales en nosotros. No, no son, no son extrañas, son parte de nuestra verdadera naturaleza y que eh, que, que es el alma la que piensa y que pensar es un proceso mental maravilloso que yo puedo controlar. Por ahora, a lo mejor, eh, la mente es, es muy, muy rápida, muy automática. Y entonces, por lo general, nos, nos domina y nos lleva así como arrastrados por la vida. ¿verdad? Produciendo pensamientos automáticamente sin estar conscientes de ello. Ese proceso de, de tanto pensamiento, por ejemplo, ay, ¿qué, se, qué pasaría? Ay, ¿Qué podría hacer yo si se me cae internet en medio de la entrevista que me van a hacer? ¿Y qué haría? Bueno, y no ha pasado nada y, y probablemente no va a pasar, pero estamos creando cosas así. ¿Qué pasaría si hubiera un terremoto? Ay, ¿cómo poder tal cosa y la otra? Entonces, estamos gastando energía porque los pensamientos son energía. Y esos pensamientos no sirven de nada, son inútiles, de desperdicio. Entonces, es muy importante entender... Al, al descubrir, redescubrirnos, reenfocarnos en nosotros y ir hacia nosotros, entender que tenemos la capacidad de crear los pensamientos conscientemente y hasta incluso sostenerlos por un rato, ¿verdad? cuando son pensamientos positivos. Y también, entonces, dejar de pensar cosas inútiles que no nos sirven, que nos agotan, que no, no nos dan felicidad tampoco. Así que eh, pensar es este proceso mental valiosísimo que permite que los seres humanos puedan moldear el mundo en el cual viven para poder vivir en él, manejarse en él, en una forma efectiva, de acuerdo con sus planes, sus metas, sus sueños. En lugar de perder tiempo en cosas que no valen nada, o por ejemplo en eso de, de estar conectados con con otras cosas, tanta cosa que la gente se conecta, que es inútil. Entonces, eh, en nuestra escuela, en Brahma Kumaris, eh, ofrecemos el, el aprendizaje de la meditación, porque la meditación es una herramienta valiosísima, muy, muy valiosa que trae muchísimo beneficio al propio ser y a, a los demás, a los que están cerca de uno. Entonces, es esto. La meditación permite una conexión o una, una conexión con mi propio ser o una reconexión y también una conexión con el Ser Supremo. De ahí yo recibo una energía muy, muy especial de amor, de paz, de dicha, que, que me afecta positivamente a mí y con el tiempo, con la práctica, eso se va volviendo mi carácter natural también. Entonces, es el, en, a la hora de meditar creamos pensamientos positivos acerca de nosotros mismos. Y también podemos como sentir eso, incluso visualizarnos así. Y eso es una experiencia muy poderosa, muy especial y, y muy hermosa además, ¿verdad? Entonces, la, la meditación también me permite... Ver la diferencia entre lo, lo correcto y lo erróneo, entre lo falso y lo verdadero. Puedo darme cuenta de esas cosas. Y también me permite tener conciencia de la verdad. ¿Quién soy yo verdaderamente? No que dice la sociedad que yo soy, no. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Verdad? Con toda ese, ese, esa capacidad, ese talento que todos tenemos. Así que eh, reconocemos por medio de, de esa herramienta, reconocemos nuestro enorme potencial ilimitado. Por eso es importante. Eh, pues tratar de aprender a meditar también la meditación como eh, es un silencio que, que hacemos ¿verdad? entramos en un silencio porque nos desconectamos de lo externo y, y vamos hacia adentro de nosotros no es que no es que vamos a poner la mente en blanco, ¿no? Eso no es posible. Vamos a producir pensamientos positivos. Y además, eh, entrar en ese silencio donde, sí, los oídos están conectados y oyen, pero no están enfocados en lo que está pasando afuera. Verá, yo reoriento mi atención y eso es muy, muy positivo porque... Es una forma en que yo recupero energía, pero además me siento contenta porque hice un esfuerzo que es en beneficio propio. Tiene muchísimos, muchísimos buenos resultados. Entonces, quiero invitarlos para que eh, hagamos un segundito de silencio. Eh, creando estos pensamientos que yo voy a, a decir y recordar eso, esa reconexión, ese volver hacia mí para poderme ver con unos ojos amorosos, con como verme como lo que soy, como ver mi propia verdad. Entonces vamos hacia el silencio y voy a crear un pensamiento muy especial acerca de mí. Soy un alma pacífica, serena, silenciosa. Soy una energía espiritual. Mi naturaleza es la paz. Y me visualizo como una energía sutil, como un diminuto punto de luz. Y siento que soy un ser lleno de amor, de dicha. Y desde ese estado llevo mi pensamiento hacia el ser supremo, el océano de la dicha el Océano de la Paz. Y es a través de esta relación, de esta conexión con el Padre Supremo que hay claridad en mí, la claridad que me indica lo que sí es justo y lo que no es, es desde esa mirada de un ser espiritual que tengo ahora de mí, que puedo ver a los demás como seres espirituales para que finalmente se termine cualquier sentimiento de discriminación. Es sólo desde esa perspectiva del ser espiritual únicamente que puede haber igualdad entre los seres humanos. Es sólo así que puedo yo Desarrollar poco a poco ese amor por mí y por los demás. Ese amor que hace que yo siempre tenga buenos deseos y sentimientos elevados hacia todos. Ese es el objetivo para tener una vida feliz y llena de tranquilidad, a pesar de lo que sea que ocurra externamente. Muchas gracias. Y muy buenas tardes.